Mani acta para los Tigres y la antesala azul de los Tigres del Licey, Mani, los Tigres ahora mismo con récord de 7 y 5, el año pasado en octubre terminamos con 3 y 8, o sea que ha sido un cambio, me recuerda bastante la temporada que los Tigres del Licey fueron campeones esta, de esta 2015-2016. Eh, tuvimos un, un arranque bueno la primera semana, la última semana ha sido pobre, no jugamos muy buen béisbol. Pero nosotros sabemos que esto es un, una montaña rusa eh, de 50 juegos. Todo el mundo va a tener sus momentos buenos y sus momentos malos. Eh, atribuimos a la semana pobre, a, eh, sabes, nuestra ofensiva no estuvo ahí y fundamentalmente no jugamos tan bien. No corrimos la base muy bien. Algunos de esos aspectos eh, lo vamos a ir mejorando durante la marcha porque... Los outs en las bases hay que valorarlo un poquito más, ya que si, si te fijas, son 27 outs y uno no puede estar regalándolo. Creo que nosotros tenemos que, que mejorar el corrido de las bases y, y nuestra defensa. Pero lo que me mantiene eh, conforme es que el picheo sigue dando una oportunidad de ganar y cuando el picheo está bien, eh, tarde o temprano la carrera aparece. Así que una semana buena, una semana mala y vamos a ver ahora qué nos trae la próxima semana. Eh, esperamos llegar a una media que quizás no seamos tan buenos como la primera, pero no tan malo como la segunda tampoco. Bueno, en los tres partidos que Licey perdió consecutivamente, pues el picheo estuvo ahí, 27 entradas, una efectividad de 2.33, sin embargo el bateo falló, muchos ponches, poca base por bolas y un equipo que ofensivamente está estructurado para envasarse. Sí, es algo que eh, con el pasar de los juegos vamos a ver en realidad a dónde es que nosotros encajamos porque... el, el... Nosotros sabemos que no íbamos a estar averajeando 6, 7, 8 carreras por juego como hicimos en los primeros cinco juegos, pero tampoco somos un equipo de estar haciendo una y dos carreras por juego, así que esperamos que ya los muchachos sigan haciendo ajustes, Esta es una liga de ajustes, los muchachos tienen que ir conociendo los lanzadores de todos los equipos, pero yo creo que nosotros vamos a estar bien porque el picheo ha estado ahí, es lo que, es lo que en realidad eh, marca la pauta y creemos que cuando tú tienes buen picheo la ofensiva siempre va a subir y va a bajar, pero el Picheo siempre gana partido de pelota. Lo que más me ha gustado este año es que de las siete victorias, cuatro han sido viniendo de atrás, como decía Fernandito González Tirado, coming from, from behind, también empujando carrera con dos outs. Una concentración totalmente diferente, un equipo diferente que cuando esté perdiendo, pues sabe venir de atrás. Sí, el esfuerzo ha estado ahí. Nosotros estamos contentísimos con el esfuerzo que los muchachos han estado dando en el terreno de juego. Y eso es algo que eh, Lino y el cuerpo de coches se merecen mucho crédito, porque los muchachos nunca se han rendido. Eh, como tú apuntas, a algunos partidos hemos venido de atrás, inclusive el partido allá en, en, en San Pedro de Macorís también, después de haber perdido tres este juegos consecutivos. Y eso es algo bueno, es bueno que los muchachos siempre tengan el esfuerzo porque eso es lo único que nosotros les podemos exigir, que nos den el mejor esfuerzo posible. ¿Qué diferencia hay entre el año pasado y el staff de picheo abridor con, con relación a este? Porque a principio, ¿verdad? Ya en los entrenamientos, live pitching, después eh, los juegos contra los leones el escogido en San Cristóbal, en los pueblos. Y ya cuando empezó la serie regular, pues los lanzadores estaban lanzando cinco entradas, cuatro entradas, seis entradas. Sí, esa es la clave. Lo que pasa es que cada, todos los años no lo puedes hacer, poder conseguir que los cinco abridores estén tempranito para poder estrecharlo. Se hizo hace dos años, cuando Maya y... y... Contreras y Francis Ley vinieron tempranito y no es así, ahora este año se pudo volver a hacer. El, el año pasado era el primer año de Lanham aquí en la liga, eh, no vino tan temprano, Atkins y algunos de esos muchachos que no pudieron estar tan temprano aquí y no pudieron estrecharse. Pero este año, aparte de, de que ellos llegaron temprano, también son lanzadores que conocen la liga invernal y que han tenido éxito aquí y eh, nos, nos empeñamos en eso, en que mientras más innings nos pueden dar los abridores desde un principio, menos, me, menos estrés, tú le pones al, al bullpen y eso ayuda eh, en cuando empiezan a jugarse todos esos juegos consecutivos como ahora que nos, nos ha tocado jugar nuevos juegos consecutivos. Te tengo que hacer la pregunta que hace todo el mundo, ¿verdad? la estructura del equipo, los jugadores Bonifacio, Juan Francisco, Héctor Noesí Sí, el equipo obviamente semana por semana cambia con la, eh, cuando los jugadores eh, entran y se van añadiendo al roster para la semana que viene, empezando mañana lunes, que es cuando se tiene que entregar el roster, ya nosotros vamos a integrar en el, en el roster a Emilio Bonifacio, vamos a integrar a Jonathan Aro, que ya va a estar disponible de mañana en nuestro bullpen, que va a ser de muchísima ayuda, y también vamos a tener a, a Warner Madrigal en el roster de la semana entrante. Ya me, eh, estamos calculando que para la otra semana de arriba, podríamos tener algunos otros de los, de los muchachos eh, de la ofensiva, como eh, Juan Francisco y quizás Domingo Santana. A mí me gusta Gabriel Arias para abrir, pero tú eres el gerente general, ¿verdad? Y el y más... Claro, el gerente, no el manager, sí. <risa> sí. Entonces, eh, Gabriel, el, el primer episodio estuvo lanzando muchas rectas, y le estuvieron conectando el equipo de las Águilas, al primer picheo inclusive, lo estuvieron conectando, sin embargo lanzó tres episodios muy buenos cuando cambió la variación de los picheos. Sí, es una liga de ajustes, el juego, el juego de béisbol es un juego de ajustes, y hay que hacerlo, eh, él es un muchacho que yo creo que puede hacer muy buen trabajo abriendo en esta liga, ha sido probado en los Estados Unidos, tiene los picheos suficientes para, para poder hacerlo, y nosotros nos sentimos afortunados de contar con un tipo como él. Que cuando algún ha abrido el falle, pues lo tenemos ahí. Ahora mismo él va a estar ocupando. La, la, el, la posición de, de, de Noé sí en la rotación hasta que eso, eso se aclare. Y, y pues más adelante también tenemos a Martínez ahí, tenemos a Jamada que también ha sido abridor en Japón. Y eh, para eso uno, uno conforma el equipo con, con profundidad en lanzadores, porque sabemos que hay cosas que uno no tiene en planes que, que ocurren y hay que ajustarse. ¿Cómo va la camadrería con los coreanos y japoneses con relación a los jugadores que vienen a contratar aquí? Con los coreanos eh, el problema mayor es con ellos, porque en, en realidad no hay ningún tipo de acuerdo y ellos vienen y firman a los jugadores y los paran y se los llevan y eso es algo que va más allá de nosotros como gerente y de los jugadores. Yo creo que en algún momento la liga y la confederación del Caribe que ha estado trabajando en eso deben de tomar un, una decisión un poquito más drástica sin, sin, poner, sin hacerle daño a los jugadores, pero es que... Es una situación difícil, eh, bien difícil porque uno no se prepara para nada de eso. Imagínate que ahora mismo, si, no, si llega un acuerdo de trabajo, es posible que nosotros lo perdamos, a menos que haga un acuerdo con ellos. Y eso es algo que va más allá de nosotros, como te dije. La, eh, la Confederación del Caribe tiene que hacer algo al respecto. Eh, los equipos japoneses son un poquito más flexibles. Eh, usualmente ustedes ven aquí en el país a Luna, a Anderson Hernández, eh, ven que mandan jugadores, inclusive... Sí. Aquí con nosotros, Matayoshi, Hamara, por mencionar algunos, ellos son un poquito más flexibles, pero hay que llegar a un tipo a un tipo de acuerdo, a una, algo más un poquito más fuerte, más drástico con, con la liga coreana.